Convergencia por Colombia. Ideas desde la Universidad para diálogos constructivos. Somos Colombia. Desde la propuesta Convergencia por Colombia, la Universidad Nacional de Colombia viene trabajando la Mesa 7, Juventudes y Ciudadanías Ampliadas. En esta mesa hacemos un llamado a volcar nuestra mirada de manera urgente sobre las y los jóvenes de Colombia. Aquí, se propone trabajar sobre políticas públicas con incidencia en juventudes. Y segundo, la implementación de un plan estratégico que atienda las líneas educación, educación pública y de calidad, trabajo y empleo, derecho a la paz y desmilitarización de la vida juvenil, salud, vivienda y ambiente, cultura, tecnología y comunicación. Esperamos todos sus aportes, todas sus reflexiones en esta mesa para pensarnos, para sentirnos desde la vida juvenil. Participa en convergenciacolombia.unal.edu.co Somos Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.